Serenatas, Luis Barbosa. Qué linda está la mañana, que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto, y placer a felicitarle. Serenatas, Luis Barbosa. Desde nunca, muchos años, Muchas gracias por acompañarme a recibir esta nueva etapa de mi vida y pues quería decirles que me siento muy feliz de estar aquí con ustedes, pues muchas gracias, en ese momento no tengo muchas palabras por la presión. Serenatas, Luis Barbosa Serenatas, Luis Barbosa. Bosa, contratos al 311-269-1479, 312-512-4166. Son las mujeres para mí la vida entera, parte importante de mis triunfos y fracasos.